Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas temporadas, películas y mucho más. Ahora sin más, comenzamos. En nuestra primera noticia, el pasado primero de mayo, Disney Channel reveló el opening de su nueva serie animada The Ghost and Molly McGee, cuyo estreno está previsto para octubre. La serie sigue a Molly McGee una pre-adolescente de origen tailandés-estadounidense muy optimista que vive para hacer del mundo un lugar mejor. También sigue a un fantasma malhumorado llamado Scratch, cuya alegría proviene de propagar la miseria. Cuando uno de sus hechizos fracasa, Scratch se encuentra con la maldición de estar siempre atado con Molly. Entre otras noticias, para el año 2022, Paramount Plus espera fortalecer su oferta de películas originales esperando estrenar una por semana, lo que incluye material de Nickelodeon y Agua Somnes. Además de esto, informaron que el revival de iCarly se estrenará en Paramount Plus en el mes de junio. Por último, también revelaron un nuevo tráiler oficial del reboot de Rugrats Aventuras en Pañales, que se estrena en el servicio el día 27 de mayo. Continuando con las noticias, como parte de las novedades de mayo en Cartoon Network Latinoamérica, llegan nuevos episodios de Gumball llamados Las Crónicas de Gumball Elecciones. En la sinopsis tenemos que Gumball es candidato a presidente estudiantil y está buscando un compañero. Cuando se lo propone a su novia Penny, no recibe la respuesta deseada. Luego espera que la reciente fama de porrista de Leslie favorezca su campaña. Pero Leslie no desea trabajar en equipo. Estos episodios se emitirán los días lunes y los mejores episodios del increíble mundo de Gumball de lunes a viernes en Cartoon Network. Pasando a DC Comics, recientemente se ha revelado el tráiler en español latino de Batman Largo Halloween Parte 1. El doblaje de esta nueva película se grabó en los Estudios etcétera Group de Venezuela en cooperación con DAT TV. El estreno de esta película se encuentra programado para el día 22 de junio. Continuando con las noticias, la segunda temporada de Close Enough llegará a Netflix el 26 de mayo. La nueva temporada cuenta con 8 episodios estrenados en febrero de este año en HBO Max. También ya se ha confirmado una tercera temporada que debería estrenarse el año que viene. Para América Latina, los nuevos episodios de Close Enough llegarán a Netflix con doblaje latino realizado en México, además de ofrecer la opción para verlo con subtítulos en español. Entre otras noticias, tenemos que la productora mexicana Cinema Fantasma está trabajando en una serie Stop Motion para HBO Max, titulada Los Sustos Ocultos de Frankelda. Esta animación será parte de los proyectos originales de América Latina para la venidera plataforma de streaming. La misma contará con 5 episodios de 7 minutos por el momento. Y hablando de estrenos, tenemos el regreso de la serie animada para adultos Tuca y Berti en Adult Swim. Luego de su cancelación en Netflix, la segunda temporada de esta serie fue rescatada por Adult Swim y se estrenará el 13 de junio. Esta segunda temporada contará con un total de 10 episodios. Entre otras noticias, durante todo mayo llegarán nuevos títulos a Disney+. Plus. Entre ellos estuvo la celebración de la icónica franquicia Star Wars el pasado 4 de mayo junto con el estreno de Star Wars The Bad Batch, estreno que continúa todos los viernes con un nuevo episodio. Para el día 21 de mayo llega a Disney Plus la segunda temporada de Los Vecinos Green Y para el día 28 de mayo tendremos el estreno de Live Fashion Cruella interpretado por Emma Stone. Continuando con las noticias, tenemos que la serie animada Invincible ha sido todo un éxito y sensación en el público de Amazon Prime Video. Y es que la misma ha sido renovada para una segunda y tercera temporada en la plataforma de streaming. El anuncio fue realizado en las redes sociales del servicio de Amazon Prime Video. Por los momentos no se sabe cuándo serán estos estrenos, pero ante cualquier novedad los mantendré informados. Entre otras noticias, Netflix ha revelado el primer tráiler de Trollhunters, El despertar de los titanes. Película de DreamWorks Animation que dará final definitivo a la trilogía de relatos de Arcadia, el universo animado creado por el cineasta mexicano Guillermo del Toro. Esta nueva película unirá finalmente a los héroes y protagonistas de la saga de relatos de Arcadia en una última batalla. Su estreno está programado para el próximo 21 de julio de este año. Continuando con las noticias, la serie animada Ricky Morty ha lanzado un nuevo tráiler de su próxima quinta temporada. A principios de este año se confirmó que la serie regresaría este verano. Y aquí les traigo su nuevo tráiler oficial. Junto a esto, el canal de YouTube publicó un especial de 17 minutos con estética de videojuegos. Por el momento no está claro con cuántos episodios contará esta nueva temporada, pero sabemos que se estrenará en Estados Unidos por Adult Swim el día 20 de junio. Continuando con las noticias, ya se ha revelado el primer tráiler de lo que será The Loud House Movie, la próxima película animada de Nickelodeon y Netflix que llevará a la familia Loud a su más grande aventura hasta el momento en Escocia, país de donde descubren que tienen ascendencia real lo que conlleva a saber más de sus raíces y de un gran castillo que por derecho real les corresponde. Producida por Nickelodeon, del Loud House Movie se estrenará en Netflix durante el verano de este año en una fecha todavía por definir. Para finalizar, tenemos que hace poco se filtró el capítulo final de la segunda temporada de Amphibia llamado True Colors. El mismo estaba pautado para originalmente estrenarse el día 1 de mayo, pero quedó reprogramado para ser estrenado dentro de una semana más. Esto fue anunciado a través de la cuenta oficial de Twitter de Disney. El creador de la serie, Matt Braley, no tardó en demostrar su descontento con esta decisión. Pero en la mañana del domingo 2 de mayo, la plataforma de iTunes estrenó el capítulo final. El mismo fue eliminado casi de inmediato, pero aún así se lograron hacer capturas de pantalla filtrándose por todo internet. Ante esto, el creador de la serie pidió que no viralizaran estas imágenes y videos y que esperaran el estreno. Inclusive, varias voces oficiales y parte del equipo de animación intentaron pedir a los fans que no cayeran en estas filtraciones y que se esperaran al estreno oficial. Inclusive, Owen Dennis, creador de Infinity Train, manifestó su posición al respecto en redes sociales. La verdad me veo muy tentada de contarles un pequeño resumen del mismo, pero la verdad creo que vale más la pena esperar el episodio a hacerles spoiler aquí, pero sí les puedo asegurar que está muy, pero muy heavy el final, así que no manches, espéralo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas.